¿Qué tal Rubiqueros, Este es un paquete que nos acaba de llegar de la tienda online de la marca VQ. Vamos a abrirlo. Bueno, esta es la disposición de los cubos dentro de la caja. Como veis está bastante bien cuidada tanto la propia presentación de los cubos, como veremos a continuación, como la, la colocación y, y el propio embalaje. Como vemos es eh, cartón bastante grueso en comparación con el papel en el que suelen venir otros paquetes de otras tiendas y vamos a ver ahora cada uno de los cubos bueno tenemos en primer lugar un cubo de 3x3x3 como veis con las superficies curvadas y como podéis comprobar está en perfecto estado las pegatinas vienen perfectamente y en el envoltorio además podemos encontrar tanto pegatinas de repuesto por si alguna de las que están puestas no fallan y un librito en el que encontramos al propio autor y en la parte trasera hay instrucciones para resolver el propio cubo además tenemos un cubo do it yourself de, de 2x2x2 de color blanco con todas las piezas y adicionalmente un cubo de 7x7x7 con el plástico blanco y con el plástico negro. En cuanto a los plazos de envío, este pedido ha tardado cinco días en llegar desde Grecia a España, contando con que lo pedimos un domingo, que era festivo, y llegó el jueves. Eh, ha llegado bastante rápido porque, entre otras cosas, en vez de correo ordinario se ha utilizado la empresa UPS para traérnoslo hasta aquí con el sobreprecio que eso supone. Es decir, los gastos de envío en este caso han sido de 15 euros frente a los gastos de envío gratuitos que hay en páginas asiáticas, por ejemplo. En conclusión, podemos decir que estamos muy contentos con el pedido, ya que ha llegado en muy buen estado, vienen los embalajes muy cuidados. La verdad es que esta es una marca que cuida bastante todo esto y pediremos próximamente otra vez en BQ. ¡Hasta pronto!